que nadie le ha privado respirador a, a ningún paciente, nadie, ni del Ministerio de Desarrollo Humano, ni desde el hospital Chausen obviamente ni de la dirección ni desde la auditoría. En realidad lo que se trata de ordenar es el sistema de las internaciones domiciliarias, porque corresponde hacerlo toda vez que nos toca firmar a nosotros lo que se pide. Y cuando pide cosas que no corresponden, no se puede nada más cumplir con los requisitos. Esto le dijimos a la señora que me grabó, que firmó lo que le dije, y ustedes han visto que lo que dice ese, ese audio grabado, digamos, en una conversación privada con ella, no dice nada extraño ni raro ni que no se le va a dar la internación domiciliaria. El punto es que las internaciones domiciliarias, y esto me gustaría que lo pongan tal como lo digo, porque me ha pasado otras veces que me ha tocado hablar con la asociación de clínicos o cualquier cosa, y termina saliendo otra cosa. Entonces, el punto es el siguiente. Las internaciones domiciliarias han, han sido observadas porque están todas pedidas por el mismo médico, con la misma explicación del por qué la internación domiciliaria, y el mismo médico es quien hace las internaciones domiciliarias. ¿entiende bien lo que digo? Entonces hay un conflicto de intereses allí que salta como una alarma, porque obviamente parece raro. Ninguno de los pacientes que entrevistamos está con respirador. Es, es más tiene internación domiciliaria de la digamos de la complejidad más baja eso requiere está bien sin embargo estaban pedidas las más altas este ha sido el problema nada más y lo que se ha reestructurado ahora es decir la internación domiciliaria la tienen la que tienen la tienen que seguir utilizando sin ninguna quita de respirador porque como digo no hay respirador salvo un paciente que lo usa de modo nocturno para dormir nada más que un, un ventilador común este, con lo cual no se le ha privado la internación domiciliaria a nadie. el doctor Iván Vega firmó cinco con la misma con la misma este, solicitud y cuando le preguntamos cuánto tiempo prevé para la internación domiciliaria, que es un requisito de solicitud, me pone que dos años, que en los primeros seis meses le va a enseñar a los padres, los segundos seis meses van a controlar lo que aprendieron, y lo, y el del 13 al 24 mes eh, va a informar sobre la evolución de lo que ha indicado. ¿Se entiende la irregularidad? Y él mismo es quien lo atiende al domicilio con la internación domiciliaria.